Muy buenos días. Mi nombre es Berenice Carvajal. Actualmente soy directora de Fundación GIS México y es un honor para mí el estar el día de hoy aquí con ustedes. Primero que todo, quisiera tomarme unos minutos para agradecer a FEMUXER y a todo su equipo por este espacio para compartir. Adicionalmente, quisiera compartirles algunos de los logros que hemos alcanzado en, esta, en este caminar de Fundación GIS México como alianza. Vamos a empezar hablando un poquito acerca de qué es el GIS. El GIST eh, o los tumores del estroma gastrointestinal, por sus siglas en inglés, son el sarcoma más común del tracto digestivo. El tratamiento es la cirugía o el tratamiento médico con terapia blanco. Aunque es el sarcoma más común del tracto digestivo, tiene una baja incidencia y baja prevalencia, lo que lo convierte en una enfermedad rara y por su histología en un cáncer raro. Hablando un poco sobre la estadística, poca información existe acerca del registro de pacientes con GIST en nuestro país. Sin embargo, sabemos por estadística con Estados Unidos que existiría o se calcula que existan cerca de 2.000 casos nuevos al año en México. Hablando acerca del acceso a la salud de los pacientes con GIST, es un poco complejo. Cerca del 40% de nuestros pacientes se encuentran sin acceso a salud de calidad, lo que complica no solo el diagnóstico, sino también el acceso a tratamiento oportuno y adecuado. ¿Qué sintomatología podemos hablar de un paciente con GIS? Los síntomas son bastante vagos, incluso hay casos de pacientes que han sido asintomáticos y el GIST se ha encontrado de manera esporádica, lo que complica para la comunidad médica el diagnóstico porque cerca del 35% de los GIS se confunden con otras patologías. Tenemos casos de pacientes que reportan haber tenido un año, dos años con gastritis crónica, colitis crónica, sin llegar a un diagnóstico adecuado y oportuno. Entonces es un largo andar para los pacientes que tienen eh, un GIS debido a la rareza de la enfermedad. Es así como nace Fundación GIS México. Bueno, ¿y qué es Fundación GIS México o cómo nacemos nosotros? Bueno, nosotros o Fundación GIS México nace en memoria de la señora Cordelia Gutiérrez Moguer paciente con GIS, y del compromiso de su esposo, el señor Rodrigo Salas Benavides, por ayudar a los pacientes con este padecimiento. La experiencia personal de nuestro fundador lo hizo convencerse y tener en mente la idea de que el diagnóstico y el tratamiento oportuno se convierten en un incremento en la calidad de vida y supervivencia de los pacientes. Es decir, un paciente con GIS que recibe un tratamiento adecuado, y un diagnóstico oportuno no solamente va a vivir más años, sino va a vivir con mayor calidad de vida. Y es así como nacemos Fundación Chis México, que somos una organización de pacientes cuya misión es promover la calidad de vida y supervivencia de pacientes con cáncer cis en México, a través del acompañamiento y atención integral, la educación a la comunidad médica y la promoción de la inclusión a servicios de salud y acceso a tratamiento. ¿Cuáles son los primer, principales programas de nuestra organización? Existen tres principales programas en nuestra organización. El primero es el programa Educar para Salvar Vidas. El segundo es el programa de Atención Integral al Paciente Contigo. Y el tercero es el programa de Inclusión Médica y Social. Vamos a ir hablándoles un poco acerca de los logros alcanzados en estos programas a lo largo de nuestro andar por este, por este camino de... de de procurar a los pacientes con enfermedades raras o cánceres raros como el día. Hablando específicamente del programa Educar para Salvar Vida, el objetivo de este programa es promover el diagnóstico oportuno de pacientes con tumores del estroma gastrointestinal mediante la educación de médicos y estudiantes de medicina. Gracias a este programa hemos logrado capacitar a más de 7.000 médicos en más de 200 instituciones de salud a lo largo de toda la República Mexicana. Adicionalmente, hemos logrado capacitar y brindar información a cerca de 15.000 estudiantes en más de 110 universidades de todo el país. Pero no solo eso, no solamente hablamos acerca de la información que se les da a los en ese momento de la capacitación o de la divulgación sino adicionalmente se ha realizado el envío de artículos científicos semanales para más de 10.000 direcciones electrónicas de médicos, directores de escuelas de medicina, personal de atención a salud y estudiantes de medicina o áreas afines a la salud. Esto para promover la sospecha de un diagnóstico oportuno de, de un GIS o como cáncer raro. Derivado de este programa, nace el programa de voluntarios Héroes por GIS, el cual es un programa que tiene el objetivo de generar agentes de salud que incremente la calidad de vida y supervivencia de los pacientes con GIS a través de la educación de sus pares, es decir, de otros otros integrantes de la comunidad médica y de la inclusión de los pacientes con GIS en la orientación a acceso de servicios de salud de salud de calidad en su comunidad, es decir, un, un, un, este, este grupo de voluntarios está incluido por voluntarios de todo el país, permitiendo un mayor acceso de estos pacientes y un mayor acceso a otros pares, estudiantes de medicina o médicos en formación. Hoy por hoy, tenemos un registro de 126 voluntarios en este programa. Quienes activamente participan en PRO del diagnóstico oportuno de nuestros pacientes con Adicional a esto, eh, adicional a este gran programa de educación, tenemos también el programa de atención integral al paciente con GIS, el cual tiene el objetivo de incrementar la calidad de vida y supervivencia de pacientes con GIS a través de la integral orientación y acompañamiento, viendo al paciente desde un modelo biopsicosocial, permitiéndole generar estrategias de autocuidado para que pueda incrementar su calidad de vida y supervivencia. Al día de hoy, hemos logrado brindar todo este, este apoyo biopsicosocial a más de 700 pacientes y sus familias. Y hemos establecido alianzas médicas con más de 70 especialistas al interior de la República Mexicana. Por último, y no menos importante, está el programa de inclusión médica y social, el cual tiene el objetivo de promover la inclusión de pacientes con dis en el derecho a servicios de salud de calidad mediante la generación de políticas públicas de salud y alianzas estratégicas. Entonces, recapitulando un poco, si pudiéramos responder a la pregunta, ¿qué nos deja de aprendizaje este 2020? Bueno, la, este 2020 nos deja como principal aprendizaje la importancia de las alianzas y el fortalecimiento de las mismas, ya que estamos convencidos de que son un pilar fundamental en todo lo que hacemos en pro de los pacientes con enfermedades raras, como los pacientes con enfermedades Porque somos muchos, somos fuertes y estamos orgullosos del trabajo que realizamos en conjunto por los pacientes con enfermedades raras. Muchas gracias por su atención.